La batalla de la aurora. Os he traído vuestra comida preferida. No seáis egoístas, compartidlo. Tengo que irme, prometedme que os portaréis bien. <risa> ¡Adiós! ¡Caray! ¿Cuánto me falta todavía? Solo voy por la mitad. Ya he terminado todas las tareas. ¿Y tú? ¡Rina! Creía que Taki iba a echarte una mano. No me digas que no ha vuelto a aparecer. Dice que tiene un sarpullido que no se puede ver porque es invisible. Ya sabes, siempre tiene algo. Entonces tendrás que hacerlo solo, ¿no? ¡Qué pena! Bueno, Rina, ya que tú eres mi amiga... Olvídalo. Venga, no tardaremos nada. Rina, no pensarás dejarme aquí solo. ¿Ah? ¡Rina! Me habéis llamado, Eminencia. Soy vuestro humilde, leal, dedicado, a Me haces de... demasiado la pelota, Drago Wing. ¿Qué te propones? ¿Seguiste mis órdenes y encontraste alguna forma de recoger la fuerza vital de la Tierra? La forma más pura de fuerza vital en la Tierra es algo llamado Aurora Boreal. Sé cómo usarla para tender una trampa mortal a los vino caballeros. Cuando los haya liquidado, toda la fuerza vital de la Tierra será nuestra. Estoy harto de tus geniales ideas. La paciencia se me acaba. Decidme, eminencia. ¿Habéis oído hablar de la miniaturización? Cuéntame los detalles. ¡Vamos! Señor, vuestros deseos son órdenes. Y yeah, aquí... Yeah. De Kaito. ¿Cómo quería engañarme! ¿Mm? ¡Oh, ¡Es fantástico! ¡Una aurora! Jamás había visto una por aquí ¡Es preciosa! Las luces del norte pertenecen al norte ¿Por qué aparecen en el cielo del sur? Te responderé con una palabra Dragosaurios quieren la fuerza vital de la aurora el Polo Norte es el país del mamut. Iré a comprobarlo. Espera, mamut. Cuando todos nos recuperemos, iremos contigo. Demasiado tarde. Ya se ha ido. ¿Eh, chicos? Hay una aurora en el cielo. Lo sabemos, Reina. Creemos que pueden ser los dragosaurios. ¿Eh? ¿Dónde está, Dino Mamut? Se fue a averiguar por qué la aurora está en el sur. No hemos tenido tiempo de prepararnos. Solo había energía para uno. Iré a buscarlo, tirano. Os informaremos tan pronto como descubramos la causa de la anomalía atmosférica. Bien, y si hay problemas, ya estaremos dispuestos para entonces. Estoy lista. ¿Cuándo salimos? No puedes venir. Esta misión es demasiado peligrosa para un humano. Pero necesitaréis mis dinodagas para recargaros. Y además, mi buen humor os proporcionará calor en ese frío y oscuro territorio. ¡No! ¿Por qué no? ¿No te ves capacitado para protegerme, Brachio? No intentes liarnos. Oh, era una broma. Bien. ¿Eh? Tienes razón sobre las dinolagas. Deberías llevarla contigo, Braquio. Como quieras. ¡Muy bien! Pero debes obedecer al pie de la letra. Sí, señora, sus órdenes. ¡Soldada de Rina, lista para la misión. Tiene que estar por aquí. Voy a necesitar ese plumas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es perfecto para el Polo Norte! ¡Y los colores combinan con braquio ¡Rina! ¿Oh? ¡Papá! Dime, ¿a dónde vas tan abrigada en verano? Mm. Bueno, ya sabes... Digo... Seguro que a la pista de patinaje. Um, eh, sí, casi, casi, papá. <risa> bueno, hasta luego. No patines muy deprisa, ten cuidado. Siempre tengo cuidado, ya lo sabes. De todas formas, no podría ir demasiado rápido. en el colegio se llama océano pacífico tiene toda clase de animales fascinantes ¡Oh! ¡Oh! qué bonitos son enormes verdad bueno no tan grandes como tú claro hmm. aquí se viaja de maravilla y hay mucho espacio <risa> debí invitar a algunos de mis amigos podríamos hacer una fiesta Rina. ¿Qué? Oh, ¡No te he ofrecido fruta! ¡Toma! ¡Está muy buena! Jovencita, creo que te tomas a la ligera la misión. Ya sé que es muy peligrosa, pero aún así quiero pasármelo bien. No hay tiempo para eso. Debes prepararte, Rina. Debes despejar tu mente y concentrarte. No ¿Puedo concentrarme mientras como fruta? Los alimentos naturales ayudan a concentrarse, ¿sabes? Y para tu información, uno puede concentrarse y divertirse a la vez. No seas tan gruñón. Ahí está. El Ártico. Pensé que sería oscuro y triste, con avalanchas y grandes ventiscas. Es así en invierno. Es tan oscuro debido a que el sol no sale en meses. Pero en el verano es justo al contrario. Los días no acaban jamás. El sol nunca se pone y la medianoche es tan brillante como el mediodía. Oh, Sabes mucho, ¿verdad, Braquio? El conocimiento es muy importante, pero solo cuando se aplica con sabiduría. Qué raro. Presiento que Mamut está cerca, pero de alguna forma su presencia parece débil. ¿Crees que ha podido pasarle algo? ¡Dranosaurio! ¡También está de <risa> ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¡No te tengo miedo! ¡Escóndete, Rina! ¿Por qué voy a esconderme? Recuerda, prometiste obedecer mis órdenes. De acuerdo. ¡A por ellos, Brachio! por los antepasados! ¡El hacha del valor! ¡Dino caballero armado! ¡Decidme qué habéis hecho con Dino Mamut! ¡Lo mismo que haremos contigo! ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Muy bien, Rekio! ¡Dale su merecido! ¡Córtales en rodajitas y...! Oh, vaya. ¿Qué es esto? Oh. ¡Caray! No sabía que tuvieran elefantes diminutos en el Polo Norte. ¡No soy un elefante! Oh. Soy Orrina. Dino Mamut! ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan pequeño? Tienen una máquina que puede alterar el tamaño de los seres orgánicos, por que ocurre mucho peligro. ¿Y qué vamos a hacer? Sabía que los dinotontos morderían el anzuelo. Estáis atrapados. ¿Qué ocurre, Drago Will? ¿Qué es esto? ¡No! Estoy mermando! Pero esto es imposible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> ¡Esto cada vez se pone mejor! <risa> se llama un dinosaurio que ya no es grande? Yo lo llamaría Dino Insecto Muy pronto serán todos así Cuando vengan a buscar a sus amigos No sabrán lo que les espera Invisible e imparable Un plan sí. brillante aunque esté mal que lo diga yo El resto de los dinocaballeros se unirán a sus pequeños amigos Y la fuerza vital será nuestra No puedo verlo Es demasiado pequeño para preocuparse Vámonos Voy a encontrar a un pequeño dinosaurio. Es imposible. Brakio, ¿Te, te encuentras bien, Brakio? No sabía que estabas ahí, perdona. Tranquila, tú no tienes la culpa. La culpa es mía, yo te metí en esto. Solo intentabas ayudar, pero debemos asegurarnos de que Tirano y los demás no caigan en la misma trampa. Los dragosaurios se han ido hacia el norte, debemos seguirnos enseguida. ¿Cómo vamos a seguirlos siendo tan pequeños? Debe haber alguna forma, tenemos que pensar. No tenemos esquís, ni trineos, ni nada parecido. Bueno, entonces podemos... ¡Ir patinando! ¿Eh? De acuerdo. Cuidado, el hielo resbala. Tú preocúpate de tus cosas, yo me preocuparé de patinar. Esto es muy peligroso, recuérdalo. Si encontrar esa máquina, podría invertir el proceso y devolveros a vuestro estado normal. ¡Ten cuidado! ¡Ay, ten cuidado, es lo único que oigo! Escucha, si voy a ayudaros tendréis que hacer esto a mi manera. ¡Ahora! ¡Sujetaos, chicos! ¡Oh, mira. ¡Vaya! ¡Qué contrariedad! Las huellas de los dragosaurios nos llevan a esa grieta, pero ¿cómo vamos a bajar ahí? Esto es tan grande como el Gran Cañón. No podemos ver nada desde aquí. ¡Sácanos! Uh, uh, ¡Vaya! ¡Mirad eso! No podemos mirar estando aquí dentro. Creo que los dragosaurios se han metido ahí. Parece una mina abandonada. nada mucho tiempo como unos 20 años o así crees que 20 años es mucho tiempo humanos ¿Eh? rina ¿Eh? están construyendo algo ahí abajo tú crees Sí, no lo oyes no no oigo nada y no sé por qué debes escuchar como un dinosaurio ¡Ah! Bajaremos a investigar. ¡Un momento! ¿Qué? Tengo una idea para camuflaros. Podemos entrar por aquí. Eh, sí. Este disfraz no me gusta. Es ridículo. Pues es mejor que este. Algunas veces hay que hacer sacrificios para ser un héroe, ¿sabéis? No me digas. Es igual. Son disfraces perfectos. ¿Quién va a sospechar que sois dinos? Es humillante. Es cierto, pero tienes razón. Bien, vámonos. Detesto las pajaritas. Por lo menos tienes piernas. ¿Eh? ¡Ah! ¡Es muy profundo! ¡Oh! ¡Tal de la almohadilla amortigüe! ¡Ah! ¡Ah! No mucho. Mira el lado positivo. Las cosas no pueden ponerse peor. ¡Ah! Un momento Sí, ¿por qué huimos de las ratas? Oh, esas ratas me dan dolor de cabeza Voy a tener que callarlas Las ratas no deberían atacar a los dinosaurios No lo han pensado Se lo merecen Creo que nos acercamos. Es cierto. Lo siento en los huesos. ¡Eh! Hey, mira eso. Están construyendo algo. Es un extractor. Reconozco el diseño. Con ese tamaño podrían obtener toda la fuerza vital de la Tierra desde el mismo núcleo. <risa> Uh, me pregunto de dónde habrán salido esos juguetes Bueno, ¿qué más da? Oh. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Con cuidado, esto está lleno de dragosaurios Por no mencionar esas asquerosas ratas Por lo menos no había escorpiones No puedo soportarlos La tierra está en peligro Planean extraer toda su fuerza vital ¡Eh! ¡Fijaos! ¿Eh? Es la máquina que nos encogió. ¡Preparan una trampa a Tirano y a los otros! ¡Malditos! Puedo intentar que volváis a vuestro tamaño normal. Es peligroso. Más peligroso será que destruyan la Tierra. Debo hacer lo que pueda para salvarla, ¿no creéis? Los dragosaurios son feroces. No podrás con ellos. Jamás sabré lo que puedo hacer si no lo intento. Muy bien. Lo haremos juntos. <ríe> ¿Qué pasa? Un escorpión. ¿Un escorpión? En tu espalda. ¿En mi espalda? ¿Dónde? ¡Lo mataré! ¡Cuánto nos odio! ¡No te muevas, ¡Deja ¡Déjame echarte una mano! ¡Fueba con ellos! ¡Corre, vida! Ah, debe de ser una muñeca. ¿Eh? No será un truco. Ah, la verdad es que sí. ¡Escapa mientras pueda! ¡Racio! Cuando hay que proteger a un amigo, no tengo en cuenta mi tamaño. Ten cuidado. <risa> ¡Lánzame a la cara del dragosaurio! ¡A su boca! ¡Apunta bien! ¿Para qué? ¡Tú cumple mis órdenes! De acuerdo. ...que tendré que machacarte como a un insecto. ¡Déjale en paz, murciélago! ¿Qué? ¿Quién va a hacer que le deje en paz? ¿Eh? Yo lo haré. ¿Eh? ¡Eh, ¡Menudo lío tenéis montado! ¿Qué ocurre, Rina? Venimos a ayudar. Justo a tiempo, tirano. ¿Dónde están Braki y Mamut? ¿Están bien? Sí, lo estarán si puedo hacer funcionar esa máquina de ahí. Muy bien, te ayudaremos. ¡Vamos allá! ¡Dino tirano! ¡Por los antepasados! ¡Espada de plata! ¡Dino caballero armado! ¡Los mantendré ocupados! Esto es para empequeñecer y esto para agrandar. ¡Oh, ¡Están ahí! ¡Vaya! Las siluetas de cada dinosaurio. ¡Bracio ¡Y Dinamamú! ¡Rinatado! ¡Espera un poco! Dice a los dinosaurios que les ayudaría y se lo demostraré. ¿Quién lo ha hecho? <risa> ¡Volvemos al tamaño normal! ¡Excelente! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Rina, te has pasado con el tamaño! Oh, no! ¿Qué he hecho? Ay, ¡Van a destrozarlo todo! ¡Que alguien los detenga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Rina, debes detenerlo! ¡Rémonos de aquí! ¡Oh! ¡Huyáis! ¡Volved, cobardes! ¡Tiene los brazos inutilizados! ¡No puede moverlos! ¡No me importa lo grande que seas! ¡Te destruiré y la fuerza vital de la Tierra será mía! Yo no contaría con eso si fuera tú, insecto. ¡Oh! Si Brachio sigue aumentando, explotará. ¡Tienes que invertir el proceso! ¡Vamos! ¡Giraré la rueda! Bien, allá voy. ¡Funciona! ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Me ¡Ah! ¡Hemos sobrecargado el sistema! Ahora ya no hay sistema. Desde ahora recordaré que hasta los dinos grandes como vosotros también pueden ser muy chiquitines. Mm. Oh. Braquio, tal vez debería ser chiquitín siempre. Mm -mm. Mirad, la aurora boreal. Bueno, vaya forma de cambiar de tema, amigo. Es muy bonita. Y esta vez no es una trampa de los dragosaurios. No, es la auténtica.